Hola, te saluda tu amigo el coach Iván José con un video más de Triunfadora Mente, el club de las mentes triunfadoras. Te ha pasado que te planteas un objetivo ambicioso y sumamente atractivo, pero tras varios intentos terminas por dejarlo. A mí en lo particular me sucede muy a menudo y es por eso que este relato me gusta mucho y me parece una de las enseñanzas más relevantes de los 12 trabajos de nuestro héroe Hércules. Hércules se enfrentó en esta ocasión un desafío que salía mucho de su área de mayor experiencia, pues tenía que capturar viva una presa que ni la misma diosa Artemisa había podido atrapar. Nosotros probablemente no tengamos que correr y perseguir a un bello espécimen como Hércules. Sin embargo...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 Luego de que Heracles hubo conquistado los dos desafíos anteriores con una increíble destreza y haciendo uso de sus más grandes habilidades, Euristeo se encontró en la difícil situación de tener que encontrar nuevamente el desafío que hiciera que su primo saliera de sus casillas y finalmente fracasara. En esta ocasión pensó que en lo hábil que era Heracles para terminar con la vida de las fieras que había enfrentado. Como esto es algo que de cierta forma resultaba natural para él por haber sido entrenado específicamente con estos fines, Euristeo pensó que era muy conveniente aumentar el nivel de dificultad de este trabajo, obligando a Heracles a enfrentar una misión de características muy diferentes y conociendo que lo suyo no era un temperamento frío y calculador, encontró la solución ideal para su problema, dar casa a una sierva divina. Con pezuñas de bronce y cuernos de oro consagrada a la mismísima diosa de la cacería, Artemisa. Este animal tan impresionante era más grande que los toros y poseía una velocidad que hacía prácticamente imposible su captura. La misma Artemisa había fallado al intentar capturarla, por lo que en el caso de los hombres las cosas deberían ser aún más difíciles. Adicionalmente a esto, Euristeo sabía que Artemisa amaba muchísimo a la sierva y se molestaría mucho si alguien intentara atraparla o hacerle algún daño, por lo que al forzar a Heracles a cazarla, lo estaba enviando a una misión suicida. Pues bien, Heracles no quiso esperar mucho, ya sabemos que lo suyo no era precisamente la parsimonia, y se lanzó a la búsqueda de la bella sierva cuanto antes. No pasó mucho tiempo para que finalmente la encontrara en el bosque de la ladera del monte Serinio o Serineo, y así dio inicio a esta interesante aventura. Heracles, fiel a sus conductas anteriores y con una enorme confianza en sus capacidades como guerrero y cazador, comenzó a lanzar flechas tratando de encontrar la forma de acorralar y atrapar a la sierva. No fue poca su sorpresa cuando notó que la sierva era increíblemente rápida, más aún que sus propias flechas, por lo que nuevamente tendría que echar mano de algún recurso nuevo para poder cumplir con su misión. Recordemos que Heracles era de un temperamento difícil. Por un lado, era sumamente perseverante. Cuando fijaba su mente en el resultado, no había forma de detenerlo. Pero por el otro, con mucha facilidad, perdía los estribos. La combinación de ambos elementos de su carácter provocaron que Heracles sintiera una enorme ansiedad y angustia, pues no encontraba la forma de conseguir su cometido, y al mismo tiempo, renunciar no era una opción viable, pues si se rendía, jamás podría conseguir su objetivo final, la capacidad para poder viajar hasta el inframundo a ver y convivir una vez más con sus seres amados. Así pues, nuestro héroe enfrentaba un desafío impresionante, pues no tenía en su poder las herramientas necesarias o más convenientes, además de que la tensión de la, que la idea del fracaso provocaba en su mente le impedía razonar para encontrar una solución adecuada. Y es aquí donde los antiguos maestros nos señalan el camino ideal para dar fin con el dolor y la angustia, a la vez de poder conseguir hasta el más elusivo de nuestros objetivos. Heracles tomó la decisión de perseverar y no desistir hasta encontrar una oportunidad para capturar a la sierva requirió de él muchísima paciencia y capacidad de observación para conocer los hábitos y comportamientos de la sierva, hasta sus más ocultas reacciones. Heracles pasó todo un año persiguiendo a la sierva, observándola y tomando nota de cómo la sierva se comportaba en diferentes escenarios, cuando se encontraba segura, cuando sentía que había algún peligro o cuando se intentaba esconder de los posibles depredadores naturales principalmente. Al cabo de este largo año, Heracles encontró un momento por demás oportuno para capturar a la sierva y con un enorme talento para lanzar flechas con su arco, lanzó una que atravesó la piel de la sierva entre el hueso y el tendón cuando se acercó a tomar agua, impidiendo que éste escapara por lo exacto de la herida, pero no hubo ni una sola gota de sangre derramada. Así pudo Heracles acercarse y tomar con sus manos a la sierva para llevarla ante su primo Euristeo y dar fin a la misión que tanto tiempo le llevó. Sin embargo, como la de esperarse ante Heracles, aparecieron los dioses Artemisa y Apolo para castigarlo por semejante crimen. Heracles tuvo que detener su marcha para hacer los honores y dar las correspondientes explicaciones. Indicó lo que estaba haciendo y por qué de la cacería de la sierva y la intención de liberarla y regresarla a su hábitat una vez demostrado que había podido darle caza al magnífico animal. Los dioses, especialmente Artemisa, Quedaron satisfechos con todo esto y permitieron a Heracles continuar su recorrido y llevarle el trofeo de su captura a Euristeo. Tan pronto como Heracles se encontró ante su primo, mostró la sierva y la soltó de forma que ninguno de los presentes pudiera capturarla y ésta regresó apresuradamente a su casa, sana y sin el menor daño causado. Capítulo 2. Las Condiciones No cabe duda que nuestros antiguos maestros poseían una enorme sabiduría y tenían una increíble capacidad para plasmar sus enseñanzas en sencillas historias y relatos que podían fácilmente ser transmitidos y recordados. En esta ocasión podemos ver que Euristeo dio un golpe de timón y buscó utilizar una de las técnicas de Heracles con el león de Nemea, pues buscaba destruir a su enemigo desde adentro. El carácter tan volátil de Heracles era de alguna manera su peor enemigo y obligándolo a montar en cólera tanto como fuera posible, lo estaría llevando a renunciar o pasar muy malos momentos y posiblemente hasta una enfermedad provocada por la ira y la angustia que podía llegar a sentir. Afortunadamente del otro lado estaba el mayor héroe de aquella época, quien no suele solamente era fuerte y valiente, sino también astuto y principalmente flexible. A pesar de que era demasiado complejo su problema, tuvo la capacidad para adaptarse a la nueva situación, aprender y finalmente utilizar todos los nuevos aprendizajes hasta sus últimas consecuencias. En esta lección podemos notar que el cambio que Heracles fue forzado a llevar a cabo en sí mismo fue gigantesco, ya que ese carácter que tenía le había asegurado tener la fama y el prestigio que hasta ahora había conseguido. Sin embargo, para este desafío era solamente un estorbo. Sino es que se pudiera considerar como el enemigo mismo. Aquí quiero hacer una pequeña pausa y preguntarte: ¿Cuál es esa cualidad de tu carácter que te hace especial y te ha ayudado a conseguir tus mayores hazañas personales? En términos de uno de tus desafíos actuales, ¿te está ayudando o posiblemente te está limitando? Me gustaría mucho saber ambas respuestas, así que por favor compártelas aquí abajo para que sostengamos un diálogo por demás enriquecedor para todos. Capítulo 3 la interpretación Ok, ha llegado el momento estelar de este video en el que retiramos la máscara del villano en turno y descubrimos de quién se trata en realidad. ¿Quién es tu sierva de serinea? Puede tratarse de un cambio físico como perder peso o, o tal vez se trate de comprar algo caro como un coche o una casa. En términos laborales podría ser conseguir un aumento o una promoción. ¿Y qué hay de esa idea loca de montar un negocio y vivir de él? Obviamente hay una multitud de objetivos que podemos plantearnos y que sabemos que en este preciso momento sería sumamente difícil conseguir pues no tenemos los apoyos o las herramientas necesarias. Cuando un objetivo es muy grande, es importante que lo dimensionemos de la mejor forma posible, que lo identifiquemos de acuerdo a sus características y con ellas lo enmarquemos en algo que podamos fácilmente decir. Lo he conseguido. Esto se hace cuando definimos exactamente, con el mayor detalle posible, cuál es la forma que nuestra meta tendrá. Si queremos ahorrar, ¿cuánto dinero queremos? Si se trata de bajar de peso o tallas, ¿cuántos kilos o tallas queremos reducir? Si queremos un aumento de sueldo o una promoción en el trabajo, ¿qué es exactamente lo que estamos buscando? En el caso de Heracles, la respuesta era directa. Debía capturar viva a la sierva, sin derramar una gota de sangre. Para ello, debía ser sumamente cauteloso para no herirla y echar a perder todo el trabajo que estaba haciendo. Así pues, también tenemos que ser nosotros de la misma forma, no perder de vista el objetivo que nos hemos planteado y trabajar parsimoniosamente, es decir, sin prisa pero sin pausa, para acercarnos cada vez más, aprendiendo de nuestro recorrido y conociendo mejor todos los elementos que lo envuelven. Heracles, como ya había mencionado, era muy volátil y obviamente esto hacía una enorme cantidad de rabieta. Ya me lo estoy imaginando cuando se abalanzaba sobre la cierva y este escapaba a máxima velocidad. <risa> Seguramente se ponía de todos los colores y golpeaba árboles y piedras, haciendo todo un escándalo. ¿Por qué lo imagino así? Pues porque así me pasa a mí. Se me sube el color a la cara y grito, golpeo y pataleo. Así que esta es para mí la más valiosa lección de este relato. Habrá días en los que avances mucho hacia tu objetivo. Y sin embargo, otros en los que éste se alejará, en la medida en la que nosotros aprendamos y nos transformemos en esa persona que sabe y puede conseguirlo, es en la medida en la que la brecha se irá cerrando de verdad y podremos finalmente abrazar y capturar nuestra ambición. No importa quiénes somos ni qué asombrosas cualidades tenemos. Para poder conseguir una nueva meta, debemos aprender a ser flexibles y adaptarnos, cambiando aquello que nos limita y adquiriendo las características que nos favorezcan hasta que el resultado casi casi llegue a nosotros. Finalmente, dentro de este relato está la intervención de los dos dioses que buscaban reprender y tal vez eliminar al criminal que capturó a la sierva sagrada. ¿Qué pueden representar ellos en nuestro propio periplo? Para mí ellos son la envidia que se puede llegar a generar en otras personas, o tal vez el sentimiento de culpa que podemos llegar a sentir por dejar de ser quienes habíamos sido. Es probable que en el camino perdamos amistades que no disfrutan mucho de nuestra transformación, pues les afecta en su ego y porque mantener cercaría con ellos sería demasiado limitante. Pensemos por ejemplo en las personas que en lugar de motivarnos a estudiar y aprender, nos invitan a compartir con ellos tiempo de ocio. Si de pronto los dejamos para perseguir nuestro propio desafío, probablemente ellos no lo tomen como algo positivo. Es importante tener cuidado con las personas que podemos afectar, pero también es muy importante que entendamos que no todas las personas cercanas a nosotros nos van a favorecer cuando alcanzar nuestros resultados sea grandioso. Es conveniente explicar y convencer, pero si no es posible, dejar ir estas relaciones que podrían ser tóxicas y poco adecuadas para nosotros los triunfadores. ¿Tú qué opinas? ¿Compartes mi visión? Por favor, si difieres, me encantaría que me lo dijeras en la sección de comentarios para poder aprender de ti y de tu experiencia y poderme así enriquecer más. En el próximo video vamos a estudiar la cuarta tarea, el jabalí de erimanto. ¿Quieres conocer su historia y significado oculto? ¡No dejes de verlo! Gracias por ver este video. Si te gustó, te invito a ver estos otros.